Eh, bueno, Somos María y Gorka, eh, conformamos el colectivo Saramari Ecología Urbana y nos dedicamos a repensar eh, nuevos modelos de sostenibilidad urbana a partir de las prácticas culturales, colaborativas y que supongan la implicación de la ciudadanía un poco en repensar esos modelos. Lo que nos ha movido a, a venir a Green Vía es eh, establecer una relación con todos estos colectivos que están trabajando en la transferencia de la innovación social al espacio público, eh, poder reconocernos como colectivos que de alguna forma estamos trabajando en temas eh, relacionados ¿no? con, con la habitabilidad en, en las ciudades y poder coaprender ¿no? entre todos los grupos que, que nos juntamos aquí. Nos pues parece una iniciativa como muy enriquecedora y muy potente. Yo creo que lo que podríamos ofrecer desde, desde la humildad de, del trabajo que, que realizamos es eh, una serie de herramientas o de metodologías basadas en el desarrollo de la creatividad precisamente para esas transformaciones sociales que, que proponemos. ¿no?